El compromiso con la práctica. A ver. <risas> Practica diligentemente con buena autodisciplina. Haz hermosa tu vida con un alto nivel de sabiduría. Trae despertar paz y alegría a la dimensión humana a partir del ser verdadero. Conviértete en la luz de amor universal. Y haz brillar en el espacio infinito. Construye un poderoso campo de chi y de conciencia para crear un mundo armonioso. Gracias por unirse a nuestra sesión. En esta sesión todo, todos nos apoyamos unos a otros. Ahora vamos a comenzar la práctica. Vamos a practicar la meditación de pie. Los tres centros se funden. Si quieres estar y hacer la práctica sentado, puedes hacerla sentado y si quieres hacerla de pie, la puedes hacer de pie. Ahora vamos a organizar el campo de chi. Todo el mundo, los pies juntos. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos colgando naturalmente up oh, yeah, hui suspendido. Cerramos los ojos. Sentimos que Hui Yin conecta con Pai Hui. A través de elevar Pai Hui, estiramos toda la columna vertebral. Experimentamos cómo se estira toda la columna. nos enfocamos en un pequeño punto vacío en el horizonte Observamos el interior del Palacio Shi. Escuchamos el interior del Palacio Shenshi. el Palacio Shenxi y lo escuchamos claramente puro, claro y brillante. El Palacio Shenxi está en paz, pacífico. La conciencia pura desde el Palacio Shenxi sí, ilumina todo el cuerpo inside. profundamente en el interior. Feel your head. Sí. Sentimos el interior de la cabeza y el cuello. Se relajan. Sentimos el interior del pecho y la espalda alta. Se relaja. Sentimos el interior del abdomen y la espalda baja. Se relaja. El interior de los hombros, codos, muñecas, y los dedos se relajan. Sentimos el interior de las caderas, rodillas, tobillos. Y pies. Relajamos. Sentimos el interior de toda la columna vertebral. Rela. todo el cuerpo relajamos el cuerpo se relaja Totalmente. Todo el cuerpo es puro, claro y brillante. La conciencia pura va a través de todo. Estamos en el momento presente. Todo tu cuerpo se transforma en chi. Sentimos que somos chi. Sentimos que desde el centro de nuestro campo de chi se expande en el universo, abierto, el espacio infinito All the universe, full of risk, el universo está lleno de Hun Yuan Ling Chi puro the universe, -ling -chi. todo el Chi puro del universo Continuamente es reunido en nuestro campo de Chi. Es reunido continuamente en lo profundo del interior. Sentimos el campo de Chi. Sentimos profundamente el interior. Fuera, el chi es abundante. Chi, bro, bueno. El chi fluye bien. Bro, y bueno. Fluyendo bien. You are, un yu yu Somos Hong Yuan Chi. que en nuestro campo de Chi nos fundimos juntos y somos uno. Nuestro campo de Chi conecta con todo alrededor del mundo, con todos los practicantes y profesores de Chinan Chi Nos conectamos con la conciencia del Dr. Pan. Nuestro campo de Chi se funde con la más bella información, con la información más positiva, toda esta buena información. Nos sostiene Sostiene a nuestras familias Amigos Sostiene a nuestro país A todo el mundo A todos los seres humanos Nosotros somos uno Todos somos Jungyuan Ling Chi, Chi puro universal. Este es un campo Jungyuan Ling Tong Chi. En este campo de Chi, todo fluye bien. En este campo de chi no hay ningún problema. Nos relajamos. Separamos los pies a la posición de parados en el chi, abriendo las puntas, luego los talones un poco más afuera que las puntas. Giramos las manos, palmas atrás, elevamos las manos, palmas abajo. presionamos empujamos al frente traemos atrás Empujar, traer, empujar, traer. Relajamos muñecas, gira las manos, sosteniendo una bola de chi y elevamos despacio al nivel de chi el ombligo. Veamos Chi al tantien inferior, sentimos Migmen, palmas abajo, abrimos hacia afuera, hacia atrás iluminamos MIGMEN enviamos CHI al Tantien inferior pensamos TU CHI elevamos las manos hacia TAPAO y presionamos enviamos CHI al Tantien medio empujamos las manos al frente hacia el horizonte al ancho y alto de los hombros iluminamos yintan enviando chi a tantien superior pensamos yuchen. Los brazos se abren a los lados. Giran palmas abajo. Palmas arriba. Sosteniendo una gran bola de chi. Y elevamos el chi. Por encima de la cabeza, unimos las manos, estiramos, estiramos arriba, vertemos el chi, por la línea media bajamos, Pensamos profundo el interior. Pasan la cara, el cuello, el pecho, en las manos Heshi. Rotamos amablemente las muñecas. Separamos las palmas. Bajamos. En frente a tu chi, Las manos sostienen una bola de chi. Guiados por el coxis bajamos un poquito. Nos sentimos en el estado de sentados, pero no sentados. Pai Hui, arriba. Retrae el mentón. Hui, yin, hui yin, se cierra hui hacia yin. arriba, amablemente. Direction. Conecta con Pai Hui el coxis abajo, Migmen atrás, relaja la punta de la lengua. Toca amablemente el paladar. Smile on your face. Con una sonrisa en la cara. Relax your Relajamos el cuello. Relax your Relajamos los hombros. Y ahuecamos And las axilas. Relaja los codos y las muñecas. Relaja los dedos. La punta de los dedos casi tocándose. Las manos sostienen una bola de chi Conectando profundamente con el interior Relajamos el pecho y la espalda alta Retrae el pecho, abuélcalo un poco Inspiramos Exhalamos, relajamos, relaja el abdomen y empuja la espalda hacia atrás, el abdomen se retrae hacia adentro un poquito, lleva las caderas, Relajándolas, las rodillas van un poquito hacia el interior para relajar las articulaciones sacroilíacas. Las rodillas no pasan la punta de los pies. Todo el peso del cuerpo distribuido homogéneamente en los pies. Relajamos. Sentimos que somos chi. Se funde con el campo de Chi. Nos fundimos con todo el universo. Nos fundimos con la bella naturaleza.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 Desde el centro de las palmas de las manos al interior del Tantien inferior. Los tres centros se fusionan en el Tantien inferior. Tranquilos. Con una sonrisa en la cara. Siente la sonrisa conectando profundamente. El interior. Con todas las pequeñas células. Sonriendo. Todo está tranquilo. Silencio. Nos relajamos. Relaja. La conciencia pura. ilumina todo el cuerpo observando profundamente el interior somos chi nos relajamos A abrir y cerrar. Nosotros alcanzamos todo el cuerpo, a todas partes, para que el chi fluya bien. Abrir y cerrar. Desde lo profundo del espacio interior. todos sigan mis instrucciones vamos a hacer abrir y cerrar sanador juntos sentimos el interior de la cabeza respiramos con una pequeña respiración Dentro los nervios y la sangre, los vasos, van a ser abrir y cerrar. Y todos los sentidos, ojos, oídos, boca, todo va a ser abrir y cerrar. Huesos. Abrir. Siente el interior de la cabeza. Se abre. Abrir. funde con el Hun Linchi universal y reunimos el Chi Hun Linchi profundamente en el interior todo el sistema nervioso cerrar l'incippe penetra sì. profondamente all'interno. Kai sì. Espacio inmenso se abre, se abre todas las estructuras completamente, todas las enfermedades desaparecen. Abrir. bien todas las funciones son normales El interior de la cabeza El chi fluye bien Fluyendo bien Todas las funciones normales los bloqueos desaparecen desaparecen en el interior todo fluye bien completamente ahora vamos al interior el cuello. El cuello se abre completamente. El puño al linchín universal va profundamente a través del interior. Dante. El chip fluye bien Fluye bien Ay. Abrir Con una sonrisa en la cara Muy relajados Abrir. Un chi viene profundamente al interior, transformando el interior. En el interior el chi fluye bien, fluye bien. Todas las funciones son normales. Ahora vamos al interior del pecho. Adentro del corazón, hormones, mamas. Todo el interior del pecho va a ser abrir y cerrar desde lo profundo del interior nos vamos abriendo abrir completamente se abre en el cielo y el cielo súbitamente entra al interior uh, uh, cerrar in va a través de los pulmones y el corazón va a través de todas partes el chi es abundante en el interior el chi es abundante el chi y la sangre fluyen bien fluyen bien todas las funciones son normales mejoran Ay. como si fueran ventanas. Ay. en el interior el chi fluye bien fluye bien todas las funciones son normales dentro rápidamente experimentamos el estado jaola. yendo en el espacio. ahora la conciencia pura va a través del estómago vazo sentimos el estómago y el vazo se transforman en Chi se transforman en un espacio muy inmenso de Chi gigantesa. es abundante en el interior es abundante el chi fluye bien fluye bien todas las funciones son normales mejoran estómago y vacío. fluyen completamente bien completamente haolá Jaula. Experimentamos el estado Jaola. Al inmenso espacio del hígado, vesícula biliar, se abre el interior profundamente. Sentimos el hígado y la vesícula biliar transformándose en chi. Es un hígado de chi, una vesícula de chi. Ay. Abrir. Ay. El gigantesco espacio se abre se funde con un junio al universal se hace un espacio infinito cerrar junio al va profundamente al interior Cada vez más y más profundamente, el gigantesco espacio interior de liga de la vesícula biliar va profundo. Desde lo profundo se abre. las emociones escondidas en el interior desaparecen completamente abiertos, Todos los bloqueos se transforman en Chi. el interior del hígado de la vesícula biliada. fluye bien el chilo fluye bien en el interior todas las funciones son normales todos los bloqueos desaparecen desaparecen Completamente todo fluye bien. al interior del páncreas el páncreas cambia se transforma en chi al interior del páncreas. El chi es abundante en el páncreas. El chi fluye bien. Fluyendo bien. Todas las funciones normales. Hola. Ahora vamos al interior de los riñones, la conciencia pura, Fuma profundamente al interior de los riñones, transformándolos en chi. Ahora son Julio Aguinchi, riñones claros, puros, brillantes. Claros. cerrar un en chi va profundamente al interior de los riñones el chi en los riñones es abundante el chi fluye bien todas las emociones de miedo desaparecen no hay ningún ni, ni tipo de sensaciones, ni de emociones, el interior es abundante, en chi fluye bien, todas las funciones son normales mejorando, nuestros riñones son muy fuertes, muy potentes. Ahora vamos al interior de los intestinos grueso y delgado. Se transforma en chi. Un Luan Chi va a través del interior de los intestinos El Chi es abundante El Chi fluye bien Todas las funciones son normales Mejoran y el interior es completamente haolá ja sentimos ahora el interior de la vejiga la vejiga se transforma en chi Ay, Cerrajo. bien abundante todo es jaula jaula ahora sentimos el interior del de sistema reproductor la conciencia va profundamente interior y los órganos sexuales se transforman en chi. Ay. Ay. Abrir. Se funde en el espacio infinito. profundamente a través del interior va profundamente al interior transformando el interior profundamente todo el interior del sistema reproductor es abundante en chi el chi fluye bien fluye bien Todas las funciones normales, normales, mejoran, nos relajamos. La conciencia pura se conecta con los brazos, hombros, codos, muñecas, dedos. Todo el brazo se transforma en chi. y mejora todas las articulaciones están abundantes en Chi fluyendo bien La conciencia pura va profundamente al interior de la cadera, glúteos, rodillas, tobillos y pies, toda la pierna, todas las articulaciones, músculos, ligamentos, vasos sanguíneos, Abrir, toda la pierna se relaja, se funde con el universo profundamente, cerrar profundamente en el interior. All flexibles, todas las funciones normales mejoran, desaparecen los bloqueos, las piernas fluyen bien completamente, normales relajamos relajamos con una sonrisa en la cara con una gran sonrisa la columna vertebral toda la columna vertebral se transforma en chi sentimos que cada vértebra se abre y fluye bien, cada vértebra está muy flexible, completamente abierta, fluyen bien, relajamos la conciencia pura. Ilumina todo el cuerpo, todo el cuerpo de la cabeza a los pies, no hay fuera, no hay dentro, con una sonrisa en la cara. Nos relajamos tranquilos, silencio tranquilos, Yua, un somos un en todo el cuerpo, todas las funciones normales y todo fluye bien. Experimentamos que somos uno. Somos universo.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 subimos al Tantien inferior, desde el centro de las manos al interior del Tantien inferior. Los tres centros se fusionan en el Tantien inferior Preparamos para culminar la práctica en un estado pacífico, guiados por Pai Hui. Elevamos el cuerpo, nos ponemos de pie, todo el cuerpo relajado. Cerramos los pies desde la posición de parados en el chin despacio. Las manos se unen a la posición Heshi. Rotamos las muñecas. Las muñecas en un estado de completud. Despacio. Elevamos las manos. Por encima de la cabeza. Y estiramos hacia arriba. Estiramos toda la columna y todo el cuerpo. Las manos giran. Y bajamos los brazos. Despacio. en los laterales palmas hacia arriba y los brazos llevan el chi al frente al ancho de los hombros y al alto enviamos chi al tanque superior y yu yuchen Seleccionamos codos hacia tapao y presionamos. Enviamos chi al tan en medio. Giramos las manos y empujamos atrás. Abrimos los brazos. Hacia afuera. A los lados. Las manos giran hacia el frente. Y traemos el chi hacia el frente. Enviamos el chi hacia el tantien inferior. Cubrimos tu chi. Reunimos chi en el sentido antihorario. Uno. Dos. 7 8 9 Ahora giramos en sentido horario 9 profundamente el Tantien el Tantien inferior es un espacio inmenso el Chi es abundante en el Tantien inferior es abundante el Chi y la sangre fluyen bien fluyen bien. Todas las funciones son normales. Relajamos. Enviamos buena información cada uno a sí mismo. a todos nuestros amigos a nuestro país a todo alrededor del mundo a toda la naturaleza todo fluye bien información a todo. Chi. Nosotros somos chi. mantenemos este estado pacífico con una sonrisa interior you are so eres so muy perfecto. bello muy saludable muy fluido Despacio, separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos. Despacio. Gracias a todos. Thank you,